Hola chavales, ¿cómo andáis? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, les habla Nando Capo, su querido amigo, aquí está y se de What the World of Tanks Y por supuesto, claro que sí, que vamos a estar con esta novedad que salió en el día de hoy Perdón, escupí la pantalla, o la escupí asqueroso Bueno, la cuestión es la siguiente, la actualización 1.8 está cada vez más cerca de nuestros garajes Y eso es algo que eh, de lo cual estamos muy pendientes, o yo por lo menos desde mi lugar y vamos a ver vamos a ver, analizar un poquito el video que nos dio Wargaming en la cual analiza de manera así muy por encima, podríamos decir lo que es la actualización 1.8 bien, y después vamos a meternos más en el vamos a bucear, vamos a tirarnos de cabeza a la pileta de la información que tiene que ver con esta 1.8, pero vamos a acelerar las cosas porque después hago un video de 40 minutos y no tengo ganas, así que Vamos a darle play. La actualización 1.8 está más cerca. En el video verás que las misiones diarias reemplazarán a las recompensas por méritos. Bien, esto ya lo sabíamos. Yo lo había informado en un video anterior ya, <coughs> hace un tiempo, en el cual eh, las recompensas por mérito que uno cuando vos jugás te daban ciertas cositas y después te daban por lo general planos. Bueno, esto va a, ser, va a estar reemplazado. Algunas de las mecánicas de línea de frente también van a estar eh, siendo modificadas. Como podrás eh, conseguir vehículos de exploración, descubre todas las novedades ahora mismo. Bueno, dale, dale, dale, dale, métele, métele. Ahí le voy a bajar el volumen porque me salta el copyright. Y encima que gano un centavo por video, me lo sacan. Hay tres misiones eh, diferente, de diferentes niveles. Podrás ver las condiciones de las misiones y sus recompensas en el garaje. De esta manera sabrás rápidamente qué tienes que hacer en la batalla. Para conseguir el resultado deseado. Mientras más difícil sea la misión, mayores serán las recompensas. Las tres misiones se completan simultáneamente. O sea que no es que tenés que hacer una, después la otra y después la otra. No, mientras una, vas haciendo la, la otra eh, seguramente. Podrás cambiar sus condiciones una vez cada cuatro horas. Claro, por ejemplo, te pide que hagas 3000 de daño en una batalla y capaz que se te complica porque no, sé, porque no tenés un tier alto, por ejemplo. Bueno, entonces eh, la podés modificar en cuatro horas. Si no logra completarlas en el transcurso de 24 horas, las misiones se transferirán al siguiente día. Misiones nuevas reemplazarán a las misiones completadas. Okay. Según la categoría de la misión, podrás obtener las siguientes recompensas. A ver qué nos dan. Matafuegos automático, un kit de reparación o primeros auxilios grande. Créditos, fragmentos de planos aleatorios, bonos, experiencia libre o libros de la tripulación. Cuando complete las tres misiones, podrás llevar a cabo una misión adicional, antes de que termine el día. Será más difícil completarla, pero el premio también será mejor. Podrás conseguir créditos, experiencia libre, fragmentos de planos, bonos, un espacio de garaje o un kit de desmonte. Se consiguen puntos por completar las misiones diarias, incluyendo la misión adicional y las misiones que otorgará la cuenta premium de Watt. Una misión equivale a un punto. Cuando se llene la barra especial, Obtendrás 100 bonos y una de las siguientes recompensas. Lindo los 100 bonos. Reservas personales. Manual de experiencia o un día de cuenta premium de World of Tanks. Entérate de todo sobre las misiones diarias. En el artículo del sitio web. Ok. Estadísticas de sesión. Ahora los vamos a ver todo detalladamente. En la 1.8. Las estadísticas de sesión se volvieron más completas. Ok. Se agregaron parámetros nuevos. Tasa de victorias, cantidad promedio de vehículos destruidos o divisados. Nivel promedio de vehículos de la sesión y tasa de supervivencia. Podrás ajustar las estadísticas de sesión como quieras. Para ver solo los parámetros que necesitas. Por ejemplo, conserva solo los parámetros útiles para este momento. Claro, puedes elegir entre victorias o, o win rate o tasa de victoria o promedio... De números de vehículos destruidos. O bueno, no sé, todo lo que parece ahí que es un quilombo. No se puede mostrar más de 7 parámetros a la vez. Podrás seleccionar una de dos opciones para ver los parámetros económicos. Eh, ganado with bonos. ¿Ganado con bonos? O. Eh. With bonuses and... Claro, sí, eh, Con bonos gastados y no sé qué. Y la cantidad general de divisas ganadas, ok. O viceversa. Hacer hincapié en el ingreso general de la sesión, además se implementó la opción de no reiniciar las estadísticas a diario y la opción de guardar la última pestaña seleccionada. Estas características nuevas apuntan a que las estadísticas de sesión sean más completas y personalizadas para cada jugador. Frontline, mi querido Frontline que arranca el 9 de marzo. Después del lanzamiento de la actualización 1.8... O sea que para, esto me está diciendo que el 9 de marzo, coma, después del lanzamiento de la, actual, o sea que esta actualización sale ya, antes del 9. Y comenzará la primera de las cuatro etapas de línea de frente, perfecto. O sea, ya sabemos que la 1.8 ya está acá. El modo mantiene las reglas, pero los detalles cambiaron. Ambos mapas, Normandía y Crawford, sufrieron cambios de equilibrio. Las mecánicas de despliegue en el campo de batalla también mejoraron. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Vos podés seleccionar eh, entre varios puntos donde querés elegir eh, Salir en ese momento Porque ¿qué pasaba antes? Por ejemplo Vos arrancabas con un tanque Por ejemplo Vos estabas eh, Defendiendo, ¿no? Y salías en F Porque C querías defender C Entonces salías en F Y después resulta que estabas a mitad de camino Y ya capturaron C Y vos eh, acá eras pollo porque estabas con un Lowe Estabas con un Chrysler Con un T-32, con un Pershing, no sé, con tanques lentos, muy lentos. Y no, ten, no podías ni darte vuelta, que ya te venía por acá, ligerito con ruedas. Y te llovían todos los tiros y estabas muerto en menos de un segundo. Entonces me parece excelente que puedas elegir donde vos querés desplegarte. Me parece excelente. Me parecían malísimos estos puntos para desplegarse solamente ahí. De esta manera controlarás tu posición en el mapa según la situación de la batalla y las capacidades de tu vehículo. Exactamente, porque... Mmm, por ejemplo, yo quiero desplegarme más lejos, pero tal vez estoy con un tanque rápido. ¿Entendés? Eh, o, o quiero despegarme más cerca porque estoy con un tanque lento y quiero llegar ya al punto. Porque no puedo estar... Porque están capturando y en dos minutos se captura y no quiero estar media hora para llegar. Las reservas de combate aéreo. Otra cosa que modifican. Ahora es más distinta ataque de artillería. Porque antes era más o menos lo mismo. La artillería te hacía un poquito más de daño. El ataque aéreo como que... Eran como unos misilitos que caían hacia... tu. Si te enganchaban bien con un buen nivel y vos tenías un tanque muy blandito te iban a lastimar, pero como que eh, no pasaba nada. Se redujo el tiempo de espera previo al ataque aéreo. Y ahora es más fácil causar el máximo daño a los vehículos poco blindados. Ojo entonces. El progreso cambió notablemente. En cada una de las cuatro etapas de línea de frente acá descubrí un error, porque dice marzo, abril, abril, junio. Marzo, abril, mayo, junio. No tendría que hacer? me parece. Bueno, la cuestión es que habrá 15 niveles con recompensas en vez de 30. ¿Te acordás que antes era eh, cada nivel tenía 30 eh, subniveles, por decirlo así? Y era imposible llegar. O sea, podía llegar, pero tenías que sentar la cola en la silla y darle, y darle, y darle, y darle. Yo creo que llegué al nivel 8, me parece. 7, por ahí. No me acuerdo. Pero, no sé, era la muerte porque tenías que estar mucho y eso que a mí me encanta, Seguirás ganando experiencia en línea de frente, según el rango recibido en la batalla para progresar. Eh, no hay niveles de prestigio. Al, nivel, al llegar al nivel 15 podrás embarcarte en misiones diarias especiales. O sea, cada vez nos dan más cosas, chicos. Está buenísimo. Que se pueden completar durante una etapa. Línea de frente es parte de una expedición. Un evento mayor que también incluye lo que es el Steel Hunter o eh, Cazadores de Acero. Además de muchas otras recompensas, también recibirán tokens o fichas especiales que podrán cambiar por estos tanques de nivel 9. El objeto 777 versión 2, el Shard Future 4 o el AE eh, Phase, Phase 1, que está muy bueno, me gusta. Podrás obtener uno de ellos después de las cuatro etapas de línea de frente. Visita el sitio web para descubrir... no me interesa. Esto es todo por ahora. Bueno, listo. Chau. Entonces, adiós. Gracias por todo. Nos vemos en Disney. Bueno, amigos. Eso es lo que tiene que ver básicamente con el video que nos eh, proporciona la gente de World Gaming. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver si nos podemos meter más en detalles. A ver. Misiones diarias. Detalles. Bueno. A ver, vamos a ver. Pongo así para que después no me gasten de que se me ve mi, mi barrita ahí de coso. Pónganse a prueba con las misiones diarias. Comandantes, con el lanzamiento de la 1.8, una nueva selección de misiones diarias, diarias regulares para las batallas aleatorias reemplazarán a las recompensas por mérito. El nuevo sistema es más fácil de entender. Por último, la oportunidad de cambiar las condiciones de tres misiones diarias les dará flexibilidad para poder completarlas. Listo, ok. Se sigan puliendo sus habilidades de batalla. Abran la pestaña Misiones Diarias de su garaje para encontrar tres misiones de batalla con niveles de dificultad crecientes. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Podrán completar las tres misiones de forma simultánea. Sus condiciones se mostrarán en la pestaña Misiones. Sus condiciones deberían ser parecidas a las siguientes. Recuerden que esto es solamente un ejemplo, ¿bien? Inflige 1.000 puntos de, de vista. 1.000 de puntos de daño. A vehículos enemigos. Daña 5 vehículos enemigos. Destruye un vehículo. Consigue 300 de experiencia base. Que es fácil. Y gana una batalla. No es nada difícil esto. El nivel 2 sería. Inflige 2 golpes críticos. A vehículos enemigos. En una batalla. Pero saca el KB2. y si metes una explosiva a uno. Vas a que golpes críticos. Le metes 5 de una. Sé uno de los 5 que ganen más experiencia de tu equipo. No es difícil tampoco. Inflige 1000 puntos de vida. De daño a vehículos enemigos. No es difícil. Y destruye 3 vehículos enemigos. Gana 2 batallas. No es difícil. La última, nivel 3, que sería más difícil. Destruye 5 vehículos enemigos. Detecta 3 vehículos enemigos en una batalla. Tendrás que jugar con un ligero, con un medio tipo burras con O un medio así, medio ligerillo. Sé uno de los 3 que más daño inflijan de tu equipo. Bueno, ahí te, hay que laburar. Consigue 1500 de experiencia base. Inflige 7 golpes críticos a vehículos enemigos en una batalla acumulativa. Ahora, esto lo que no sé, a mí siempre me encanta porque me surgen preguntas que acá no nos responden. Si nos eh, esto incluye solamente vehículos de qué tier a qué tier. Porque, por ejemplo, ¿será para vehículos de tier 5, de tier 4? ¿O es solamente de tier 6 en adelante. Porque no se olviden que este es un canal variado, para gente variada, que tiene... Tenemos gente que tiene 37 tier 10 y hay otras que tienen un tier 4 o un tier 5. Entonces, hay que ver de qué forma se compensa para todos, digamos, ¿no? O sea, hay jugadores más nuevos también, chicos. Las misiones se, re se renuevan a diario al final del día del juego. A las 5, recuerden que no podrán completar más de una misión de cada tipo por día. Ok. Ah, había una bonificación. Eh, gana 4, no sé qué, destruye 3 este vehículos, inflige 5.000. Ok. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eh... ¿Alguna de las misiones resultaron ser más problemáticas de lo que pensaron? No se preocupen, ya que al día siguiente podrán continuar desde donde abandonaron. De esa manera podrán completar las misiones más difíciles durante el transcurso de varios días. ¿No les gusta una misión específica? Podrán cambiar una de sus misiones cada 4 horas, chicos. Eso está buenísimo no sé, tenés que hacer 5000 eh, de daño poné, no, 5000 no te va a decir, pero tenés que hacer 1000 de daño y justo tenés un tanque yo qué sé, una artillería de tier 6 solamente, porque mm, sos nuevo en el juego, tenés un tier 4 tier 5, bueno eh, en ese caso capaz que vas a poder cambiarla cada 4 horas, si no te gusta esa, ponés otra y vas a poder ganar cosas eh, de diferente forma, ¿no? podrán ganar consumibles, bonos, experiencia libre créditos, créditos libros de tripulación o fragmentos de plano la verdad que yo estoy muy contento, me parece una, una manera excelente Mirá que yo a veces a Borramin le pego cuando hace eh, cagadas Yo realmente le pego y soy duro en algunos casos Otras veces no, cuando hace las cosas bien Como en este caso me parece que está bien decirlo también eh, Así como le di también durísimo en el mercado negro Porque me pareció que hicieron cualquier cosa Pero acá creo que está buenísimo Y creo que está buenísimo por varios motivos Uno de ellos es que si vos no tenés cuenta premium A veces se te hace muy difícil obtener cosas Y acá te están regalando cosas por, porque sí, por jugar al WOT Es una forma de decirte, en cierta forma Gracias, ¿no? Por jugar Y tenés ganas de jugar Batallas aleatorias Tenés ganas de completarte esta misión Que jugando simplemente ya la vas a ir completando Y vas a ir ganando bonos experiencia libre, Créditos Libros de la tripulación Fragmentos O sea, está re bien Kit de desmonte La bonificada Espacio de garaje Está re bien La verdad que a mí me parece excelente Esto me parece muy, muy bien por fin se acordaron, acá viene el palo, por fin se acordaron de la gente que no tiene cuenta premium. Porque si no tenés un sope para comprar, un peso para comprar cuenta premium, antes estabas muerto porque no tenías nada. No ganabas crédito, no ganabas nada, solamente de vez en cuando te daban esas, esas cositas. Y si no tenés que jugar a torneo para ganar oro, si no es un caos, un quilombo. Pero no, la verdad es que está muy muy bien. Los felicito. Completar misiones premium, además los jugadores que tengan una cuenta premium de WOT recibirán un punto adicional para completar cada una de las tres misiones premium diarias a partir de la televisión nueva no podrás encontrar esas misiones en la pestaña de misiones diarias perfecto, buenísimo o sea, el que pagó la cuenta premium tiene algo extra me parece bien, es, o sea, está bien pero también está bueno que le den al que no tiene una cuenta premium por eso desde ese lado me parece muy muy bueno chicos no sé qué pensaron ustedes, déjenmelo en los comentarios qué les parece bueno, misiones diarias ahora vamos a las estadísticas de sesión a ver, vamos a ver. Estadísticas de Session. Ya no sé si en inglés, no, tenía menos inglés, boludo que... A ver, misiones diarias, ya está. Estadísticas de Session. Eh, bueno, ahora van a agregar porcentajes de victorias, cantidad promedio de enemigos divisados, cantidad promedio de vehículos destruidos, índice de supervivencia, nivel promedio de vehículos usados por sesión. También agregaremos un botón de opciones para poder reconfigurar esta característica como ustedes quieran. Además podrán elegir en qué estadísticas hacer hincapié. Claro, como que está bueno porque llevas una estadística bastante completa, digamos, ¿no? ¿Que ¿Quieren llevar un registro sobre las orugas destruidas? ¿Los tanques divisados? ¿O quizá el daño recibido? ¿O tal vez quieren seguir de cerca el porcentaje de victorias o la experiencia obtenida? Todo eso depende de ustedes. Eh, finalmente no tendrán que restablecer sus estadísticas todos los días Tendrán la libertad de decidir cuándo empieza su sesión mm, Bueno, buenísimo, o sea, yo quiero que mi sesión dure 15 batallas, 20 batallas o cada 20 batallas Bueno, lo hago yo ¿Y eh, ¿Esto qué es? A ver, para. Temporada final de las batallas clasificatorias En esta primera prueba pública, la temporada final de las batallas clasi Estarán disponibles para realizar pruebas preliminares en esta primera prueba pública, la temporada final de las batallas están estará disponible para realizar... Ah, mira. Ok, ok, ok. Todas las recompensas listadas en el cliente del juego no son definitivas y puede que no coincidan, obviamente. Luego de completar la última temporada de las batallas clasificatorias 2019-2020 tendrán la oportunidad de gastar sus fichas de rango en el último conjunto de recompensas en el que encontrarán no solo el ya anunciado y único tanque mediano alemán Kampfpanzer 50 toneladas de nivel 9 ¿El Kampfpanzer 50T de nivel 9? Eh, sino tres hermosos estilos 2D y otros objetos geniales Mira Bueno, acá tienen, acá vean Bueno, ¿qué más? Eh... Dice, en un artículo específico hablaremos más en detalle sobre estos premios No se preocupen luego de conseguir las recompensas finales Todas las fichas de rango estarán restantes Se compensarán con bonos Ok, perfecto Hablaremos de esto más adelante Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Bla. Por Progreso compartido entre la línea de frente Esto es lo que se llama expedición de vehículos Bien, la expedición tiene dos, consta de dos etapas Una que es, vamos a poner descubre más Una que es, como dijimos antes, línea de frente y la segunda cazador de acero eh, ¿Cómo funciona? Línea de frente volverá en la primera mitad, ya lo dijimos eh, En cada etapa conseguirán hasta tres fichas con la posibilidad de acumular hasta 24 12 por jugar línea de frente Y 12 por jugar cazadores de acero Canjeen estas fichas por cualquiera de los 3 vehículos exclusivos Que encontrarán a continuación Cada vehículo tendrá un costo de 12 fichas ¿Ok? O sea, si completas Frontline Frontline son 12 fichas Completas cazadores de acero son 12 fichas 24 en total, cada tanque vale 12 O sea que vamos a poder sacar eh, 2 de 3 bueno, acá está básicamente lo que es el Char Charfeuter, el Objeto 777-2 y el f base ¿bien? Uh, otro vehículo nuevo. El Char Charfeuter 4 es un tanque mediano francés con autocargador de 4 disparos y un excelente nivel de movilidad. Es una onda el burras, ponele. Pero bueno, el burras tiene 2. Su estilo de juego es similar a los del Bachatillon 25 de niveles 9 y 10, y tanques pertenecientes a la rama francesa. Eh... Uh... El pequeño tamaño del casco y la torreta característica que dificultará la tarea de los enemigos de alcanzar los puntos débiles del tanque. Pero si sí ser de papel, no hace falta alcanzar los puntos débiles, rey. Bueno, eh, perfecto. Eso es lo que tiene que ver con este punto en particular de la expedición. Seguimos bajando a línea de frente 2020. Info detallada, a ver. A ver qué nos dice. Eh, línea de frente, etapa 1. Comienza el 9 de marzo a las 6. De México a las 7 de Colombia, Ecuador, Perú A las 8 de Bolivia, Venezuela y a las 9 de Argentina, Chile y Uruguay Y finaliza a las mismas horas No, mentira, no, filenso <ríe> Tengo que leerlo todo Y finaliza el 16 de Marzo A las 3 de México, a las 4 de Colombia, Ecuador, Perú A las 5 de Bolivia, Venezuela y a las 6 de Argentina, Chile, Perú Perú no y Uruguay, sí Sistema de progresión Las batallas se librarán equipos de 30 jugadores cada uno En este modo solo se puede usar vehículos nivel 8 Bueno, esto ya lo sabemos, chicos eh, Hazlo, acá hay 25 bonos de recompensas O no lo hagas 25 bonos, reserva personal, no hay intentos, 25 bonos, reserva personal, recompensas y vehículos exclusivos. Bueno, básicamente acá no cambia mucho, lo que sí cambia es lo que ya dijimos, que vas a poder aparecer en, un, en diferentes lugares, La, uno de los, de los tanques vas a poder sacar, y en vez de tener 30 niveles, tenés eh, 15 niveles en 4 etapas distintas. El ataque aéreo también va a cambiar, va a ser más efectivo supuestamente, y qué más, cambios en el balanceo de los mapas que ya dijeron que va a haber algunos tipos de rebalanceos en lo que son los eh, mapas de Krasworth y eh, Normandía. Pánqueme un segundo que me estoy muriendo de la sed de tanto hablar. Oh, ¡Qué rico un poquito de agua, helada! Me viene muy bien para la garganta. Bueno, qué más chicos, a ver, ¿hay algo más o no? cuenta premium, los jugadores que tengan cuenta premium recibirán 24 horas adicionales de cuenta premium de WOT para compensar el periodo de mantenimiento y a las batallas comandantes bueno amigos, esto ha sido todo espero que hayan disfrutado de esta info, que les haya gustado eh, creo que más completo no lo podemos hacer, sinceramente les digo eh, está completísimo no quiero estirarlo mucho más son 20 minutos más o menos, así que creo que aquí hemos cumplido, si te gustó el video deja like, si no te gustó el video Deja like igual y explícame por qué no te gustó. Eh, te agradezco por estar ahí. Ya somos una banda más. Se suscribieron como 300 personas más. Recordad que está activo todavía. Y hoy por la noche seguramente vamos a estar haciendo el sorteo de lo que es el Burrasque. Amiguitos queridos, les mando un beso enorme. Síganme en las redes sociales. Me olvidaba, yo sabía que tenía que decir algo más. Síganme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Como en Discord o donde ustedes quieran, yo estoy en todos lados y siempre estaré aquí. Un beso enorme, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.